Hola a todos, mi nombre es Sander, me habéis visto en algún otro vídeo de Armaga, pero aquellos han sido por Eric, esta vez me ha tocado a mí solo. Y hoy os queremos eh, invitar a que veáis este vídeo porque hemos escogido unas cuantas plataformas de la red para todos aquellos que estáis empezando el trading o ya lo habéis empezado y no tenéis aún muy claro qué plataforma se puede ajustar más a vuestro perfil. Pues nosotros hemos hecho ese trabajo por vosotros, hemos buscado cinco plataformas y os vamos a dar los pros y los contras. Y esperamos que con este vídeo podáis escoger la plataforma que más se ajuste a vosotros. No os perdáis lo que va a venir. La primera plataforma que os presentamos, como veis, es metatrader 5. Eh, es una plataforma que eh, básicamente está más enfocada a temas de Forex y de acciones, aunque de alguna manera los futuros también podemos analizarlos con, con dicha plataforma. A ver, eh, para mí eh, yo la que la veo un poquito simple, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que tiene todos los indicadores tradicionales que, podemos, que podamos imaginar, como veis, la, la interface también es fácil, no, no es complicado de, de poner gráficos, de ponerle indicadores a estos gráficos. Como veis, ahora en, en esta pantalla que os estoy mostrando, eh, ahí eh, tengo a los cuatro, cuatro divisas, eh, he graficado el volumen, he puesto unos cuantos indicadores y la verdad que es muy intuitiva y es muy fácil de operar. Ahora os estoy marcando en la ventana de la izquierda, la cantidad de indicadores que trae ya de por sí, la, la propia plataforma. Incluso, como veis, eh, podemos estar viendo cuatro gráficos a la vez, los podemos colocar de diversas maneras. Eh, el, como os he dicho, tenemos el volumen, como veis, por bit y por ask. Entonces, lo que le falta a esta plataforma y que se puede hacer es introducir eh, nuevos indicadores, ¿de acuerdo? Si os metéis en MQL, 5.com Podréis ver que hay posibilidad de descargarse indicadores para eh, el order flow y es muy fácil añadirlos Lo que yo sigo pensando que aún incluso eh, pudiendo añadir indicadores y como veis en este meta editor eh, Se puede eh, incluso crear nuevos eh, indicadores, sí que es verdad que eh, no acaba de ser lo completo o lo completa Que a nosotros nos gustaría para el tema del análisis de volumen y ah, por supuesto, y otra cosa que me gustaría decir de esta plataforma es que esta plataforma la tenéis eh, como opción a bajarosla en tabs, y en móviles y, y demás. De acuerdo, y ahora más o menos estoy pasando por los indicadores que veáis eh, todo aquello otra vez, todo aquello que os ofrece esta plataforma. Pero sí que es importante decir eh, lo que os he comentado que tenemos opción a poderla llevar en el móvil o en una tablet, cosa que no pasa con muchas de las otras plataformas que vamos a, a ir viendo a continuación. La siguiente plataforma que, que queremos comentaros y mostraros es TradoBait, como ya veis en la esquina superior izquierda Es la primera plataforma que está en formato nube, que quiere decir que podéis usar esta plataforma en modo desde la web, no necesitáis bajaros la plataforma pero por otro lado es cierto que os podéis bajar la aplicación de esta misma plataforma para Windows o Mac e incluso para tablets y móviles O sea que es una cosa eh, bastante interesante en el hecho de que bueno en cualquier sitio podríais entre comillas operar de acuerdo. Eh, como veis la plataforma tiene mm, todo lo necesario, tiene, tiene el DOM por un lado eh, tiene todos los indicadores que os, podáis, que os podáis imaginar, incluso tiene los indicadores de, de order flow, ¿de acuerdo? Como veis, tiene el perfil de volumen, tiene el delta acumulado, o sea, quiero decir que en temas de análisis de volumen, eh, esta plataforma, dentro de eh, lo fácil que es, ¿no? porque esta yo lo veo que es una plataforma que está muy pensada. Para, para que sea rápida, sencilla y que no dificulte mucho la, la, la gestión de la persona que la quiere usar pero eh, dentro de eso eh, es eh, bastante completa no puedo decir que los indicadores sean lo exhaustivos eh, y, eh, y, digamos, y completos cada uno de ellos como me gustaría verlos pero sí que es verdad que ofrece para empezar que quien quiera empezar ofrece las herramientas que tiene son bastante bastante útiles otra cosa que se le puede eh, añadir a esta plataforma y que está muy bien eh, relacionado con el DOM es que eh, no sé si habéis oído hablar del bookmap el bookmap es este mismo DOM que tenéis aquí a la izquierda ¿no? las órdenes pasivas de mercado pues en lugar de verlas numéricamente ese eh, bookmap lo que nos deja es verlas gráficamente de manera que en cada nivel de precio lo que hace es pintarnos una especie de colores e intensidades para poder eh, visualizar solo en forma de colores e intensidad de, de, de líneas eh, la cantidad de órdenes que hay puestas eh, de manera pasiva, eso sí entonces podéis hacer esta debate, os deja que uséis eh, como software externo este bookmap y lo acopléis y podáis también analizar a la vez junto con todas las herramientas que la misma plataforma os, os da entonces, ah, pues lo que os digo, es una plataforma que para empezar eh, es sencilla, está bien, Lo tiene sus eh, herramientas de order flow, no son la, la caña, esas herramientas, pero por lo menos eh, se puede empezar y la parte que considero que es muy ventajosa es el hecho de eh, poder llevarla en el móvil y poder interactuar en el móvil con ella. Ah, y por cierto, de esta plataforma os dejo aquí por aquí arriba un enlace para que veáis eh, una, una explicación más ampliada de esta plataforma que ya hicimos en nuestro blog hace unos meses. Siguiente plataforma: eh, Sierra Charts. Eh, ¿Qué os puedo decir de esta plataforma? A ver, es súper completa, ¿vale? Tiene, eh, tiene de todo, como podéis ver, incluso he podido graficar el TPO eh, El TPO, para que os hagáis una idea, es ya no el análisis por vela, eh, por volumen que ha, se ha movido en cada uno de los ticks de la vela Sino que encima eh, el TPO te indica cuánto tiempo ha estado cada volumen en cada momento y en cada tick eh, con lo que podemos decir que es muy avanzada en tema de instrumentos, pero a la contra eh, es una plataforma, eh, como veis, eh, mira, como aquí os enseño, eh, hay un montón de instrumentos, tanto los, los tradicionales como, como, los, los, yo como os digo los más novedosos en temas de volumen. Pero, eh, como os comentaba anteriormente, es una plataforma que eh, es complicada, no sé cómo deciros No hay que no es que haya que tirarse dos semanas con ella, pero si con esta os tiráis cinco días para controlarlo un poco Con cualquiera de las otras eh, podéis estar la mitad de tiempo Es una plataforma, como veis, también un poco antigua, ve en la interface, eh, uno, muchos botones es difícil de interactuar con ella, difícil en el sentido de que no es rápida Hay que buscarse un poco la vida y ver dónde están las cosas eh, Los indicadores no son rápidos, un listado muy largo, no sabes dónde... Eh, ya os digo, para trabajar con ella, eh, la veo, eh, sería de todas la que descartaría Porque ya bastante complicado tenemos todo con el tema de la operativa Que es lo que nos debe preocupar al final eh, Pensad que una plataforma lo que tiene que hacer es ayudaros y facilitaros la vida para analizar lo más rápido posible y poder operar lo mejor posible, que es la parte complicada de toda la historia. Y claro, si tenemos que empezar con plataformas como es esta, en la que eh, ya interactuar con ella nos supone pues mucho tiempo eh, e inversión de, y un esfuerzo, eh, pues yo, en mi modesta opinión, yo casi que esta sería la que descartaría de, del todo. Eh, después la última, pues como te, veis aquí, eh, tenemos a eh, el Ninja, ¿de acuerdo? Eh, Ninja, eh, ¿qué tiene de bueno qué tiene de malo Ninja? Ninja es una plataforma súper completa, es la plataforma que, que tiene más peso de, de, de todas las que vamos a ver porque tiene mucha historia por detrás, tiene un gran foro, eh, tiene muchos indicadores puedes crear indicadores, puedes hacer marketing replay o sea, esta plataforma tiene de todo absolutamente, incluso también en el tema del order flow. ¿Cuál es el problema de esta plataforma? Pues que si queréis order flow tenéis que comprar la versión live. Eso quiere decir pues, que hay que pagar pasta o se puede alquilar mes a mes si queréis order flow. Y, y le añadimos un hándicap adicional, que es que si aunque compréis la versión live, los indicadores de order flow no son lo del todo lo ajustados que a nosotros nos gustan. Y para poder mejorar este tema, no queda otra que comprar lo que se llama MZ Pack, que es, es un pack como que de una empresa externa a Ninja, pero que puede, se puede integrar tranquilamente esos indicadores en Ninja y que, por supuesto, cuestan un dinero adicional a la propia plataforma, lo que nos tiene un poco para atrás en el sentido: bueno, pues eso, que, hay que no es una plataforma que directamente podáis comprarla y lo tenga todo, sino que siempre hay que estar preocupándose de completarla lo que lleva, pues bueno, que sí, que puede parecer un poco más barata, por ejemplo, que atas al principio pero después, ojo, que hay un costo adicional para ir renovándola, para ir mejorándola, etcétera, etcétera y por cierto, ahora que llevamos un ratillo hablando de volumen yo creo que es un buen momento para que os vuelvo a dejar por aquí eh, un link para que veáis un seguido de vídeos eh, enfocados ya no solo en volumen sino el paso siguiente a que a nosotros nos gusta, Order Flow. Y para finalizar, como no, pues teníamos que hablar de Atas, ¿no? Ya sabéis que para nosotros es nuestro instrumento. Y bueno, eh, queríamos que vieseis todas las opciones, que todas, no, algunas de las opciones que, que hay pero no podemos dejar de comentar atas y el buen funcionamiento que para nosotros supone esta, esta plataforma. Es cierto que tiene defectos, ¿eh? y los defectos, el único que podíamos decir actualmente tiene dos. que Por ejemplo, no tiene el TPO, que mucha gente le gustaría tenerlo. El TPO lo habéis visto antes, en serie a charts, de lo que significa. Y por otro lado, eh, también el Market Replay, que son que también pues bueno, nos ayuda mucho, ¿no? porque el Market Replay, al fin y al cabo, pues para hacer backtesting y demás, y para probarte a ti mismo cómo operas y demás pues es, un, es una buena herramienta y entonces sí que es verdad que, la, que le falta pero ¿cuál es la ventaja de esta plataforma? aparte que también tiene todo y, eh, todo en, en, en cuanto a volumen en cuanto a order flow tiene todos los instrumentos necesarios para una buena operativa ¿qué es la, la gran ventaja? pues que es una plataforma que cada vez se está renovando a sí misma quiero decir, está en, en constante renovación se está todos los indicadores que os podéis imaginar, si no los tiene, se van incorporando. Y si compráis la plataforma, tanto la compréis como con, con periodos mensuales, trimestrales, semestrales o compréis la anual, en cualquiera de las versiones siempre se tiene todas las herramientas. O sea, no te tienes que preocupar por ir a buscar la herramienta a otro lado y demás. Y lo del Market Replay y TPO, que es cierto, pero es algo que durante este año parece ser, no se sabe exactamente, pero parece ser que se va a solucionar O sea que el defecto que le podemos sacar a esta plataforma eh, posiblemente quede solventado durante el 2019 Con lo que eh, solo podemos decir pues, bueno, que trabajamos nosotros con ella, sabéis que usamos el Big Trade, usamos eh, algún que otro indicador que el algoritmo con el cual están hechos pues nos ayuda y mucho a poder seguir lo que nosotros queremos a los institucionales y saber si esos institucionales el precio les da o no les da la razón bueno pues nada y eso sí que me olvidaba eh, os voy a dejar por aquí porque claro eh, hablábamos siempre de volumen y hemos eh, he intentado también meter el tema del order flow pues voy a dejar por aquí, aquí otra vez un, un link para que todos aquellos que solo habéis trabajado con volumen, que es el vertical de toda la vida, pues eh, si os apetece un poco evolucionar e ir viendo cosas nuevas, que eh, veáis la interacción de órdenes a mercado para que veáis cómo funciona de verdad el mercado de futuros y eh, empecéis a cogerle el gustillo al tema del order flow. Como conclusión del vídeo, pues eh, hemos visto eh, estas plataformas, MetaTrader, TradoBait, Sierra Charts, Ninja Trader y Atas. Entonces, eh, los pros y contras, ya os lo he dicho, MetaTrader en el resumen, pues bueno, está bien para empezar, pero no eh, nos aporta gran cosa en temas de volumen. TradoBait nos incorpora la novedad de que es una plataforma en la nube y todas las eh, ventajas que eso supone con ciertos eh, instrumentos de volumen que ya pueden ser considerados para poder empezar a trabajar eh, Sierra Charge yo lo siento pero ya os lo ha descartado aunque sea muy completa mmm, me parece complicada de usar y Ninja Yatas también ya para que ya tenéis una pincelada para saber por dónde, por dónde van eh, estas dos plataformas eh, ¿Cuál escoger eh, yo de vosotros, eh, según eh, el momento en el que estéis, eh, las, eh, la implicación que vais a tener con, con el tema de, de futuros, de order flow, de volumen? Eh, para empezar, pues a lo mejor una creado bate sería una buena opción. Eh, lo que sí, que si tenéis expectativas de futuro de empezar a darle caña al tema, yo de verdad ya me iría hacia una ninja. O, o un ATAS incluso, porque como ya sabemos, ¿no? si queremos hacernos eh, profesionales de este tema, pues hay que buscar herramientas que nos ayuden, lo que os he comentado hace unos minutos, que aporten, porque bastante dificultad ya supone tener que operar y, y ganar al mercado, que no encima eh, tener que preocuparse por la plataforma. Bueno chicos, espero que os haya sido de gran utilidad y espero veros en próximos vídeos. Hasta luego.